En el episodio anterior... ¡Es un extractor de fuerza vital! ¡Hará que el planeta se seque! ¡Hay que detener a Diamante Ryugu! Conocemos nuestro deber, lo hemos hecho antes y volveremos a hacerlo. Te corrijo. Fue Dino Ramp quien me detuvo. Y ahora está en mi poder. En realidad... ¡Él es mi poder! <risa> ¡Adelante! ¡Ah! Por la tierra. ¿Por qué es eso? Sí, son dragosaurios. Muchos. Cuantos más mejor. Dejádmelos a mí. ¡Dino tirano por los antepasados! ¡Dino caballero armado! ¡Dino tricera por los antepasados! ¡Dino caballero armado! ¡Dino saber por los antepasados! ¡Dino caballero armado! ¡Es hora de que hagáis un poco de ejercicio! ¡Dino mamut por los antepasados! ¡Dino caballero armado! ¡Dino cera por los antepasados! ¡Dino caballero armado! ¡Dino Kenti por los antepasados! ¡Dino caballero armado! ¡Dino caballero extremo armado! ¡Kenty Esqueleto taladrador! ¡Vamos, dragosaurios! ¡A ver cómo peleáis! ¡Oh! ¡Dino Brachio por los antepasados! ¡El hacha del balón! ¡Dino caballero armado! ¡Ataque sísmico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Buena idea, Brachio. ¿Te importa que te la copie? ¡Oh! ¡Oh! por los antepasados. Dino caballero armado. Venid, dragosaurios. Es mala educación hacer esperar a una dama. ¡Ah! Dino Paki, Dino Arma. Espada sinuosa. acoplada! Dino Arco, Dino Escudo Óseo. Prokio. ¡Ah! Me alegra que hayáis venido, Dino Caballeros. Llegáis a tiempo para ver el fin del mundo. Ahora veréis Es el fin, nunca más nos volveremos a ver Es la mejor noticia que me han dado Eres muy amable, pero tu arrojo y tu valentía me harán saborear todavía más tu destrucción Por fin me libraré de todos vosotros Haz lo que quieras con los demás, pero Tirano es mío. Esta será mi victoria, Dragón Gigano. No te entrometas. No puedes negarme mi venganza por el poder del Cristal Oscuro. Tirano, acabemos esto de una vez. Idiota. En unos minutos Tirano habrá desaparecido. Tirano, Gigano, defiende el ordeno. ¡Basta! Debo cumplir mi misión. Ha llegado el momento de que tome lo que he venido a buscar. La fuerza vital de la Tierra. Hey, Ryugu. ¡Eh, Ryugu! Tengo el presentimiento de que Tirano estará muy ocupado algún tiempo. Me temo que tendrás que enfrentarte a mí, Eminencia. <risa> Será un placer. Tenemos que encontrar la forma de liberar a Dino Ram. ¿La Dinodaga nos ayudará? Sí, pero habrá que acercarse mucho para atravesar el escudo de energía. ¡Tío! Kaito, no te acerques. Es muy peligroso. Por favor, déjanos ayudar. Dino Ram tiene problemas. Es cierto, y podemos ayudarle a salir. Aunque necesitamos que Tera nos ayude. De acuerdo. Solo tendréis una oportunidad, así que hacedlo bien. ¿Listos? Uh -huh. Vamos allá. Ahí está Dino Ram, bien, chicos, atentos. ¡Ahora! Amigos, vamos a sacar a Dino Ram de ahí. ¡Dinopoder! ¡Pronto dejará de existir! <risa> Nosotros también! ¡Kaito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos dentro de la máquina! ¡Esqueleto giratorio! Vaya, tu tiempo se acaba. Pero no tengo tiempo para vuestros patéticos trucos estás en lo cierto tu tiempo se acaba monstruo Me voy a convertirte en polvo tus poderes no son nada comparados con los míos no puedes detenerme hay que hacerlo lo haremos la fuerza vital de este planeta nunca será tuya espada de la noche ¡Tirano! Esta es la última vez que me humillas. Hoy por fin lograré vengarme. Quizá en otra ocasión, dragón gigano. Pero hoy no. La tierra está en peligro. No tengo tiempo. ¡Oh, bien, tirano. Entonces te sugiero que cambias de planes. Dragon Wing. ¡Qué! ¡Este no es momento para una transferencia de energía! ¡Estoy ocupado! ¡No me importa! ¡Lo único que me importa es la destrucción de Tirano! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos a pelear! ¡Tiempo se acaba! ¡La extracción ha comenzado! ¡Hay que detener esa máquina! ¿Pero cómo? No podéis hacer nada. ¡La Tierra está condenada! ¡Muy pronto solo será una bola de polvo sin vida! <risa> hay que mantenerse lo más alejados posible de esas plantas. No hay forma de saber cuál puede atacarnos. Es terrible. Hay que encontrar la forma de ayudarle. Pobre Dino Ramp, su misión es proteger la tierra y lo están utilizando para destruirla. Hay que encontrar la forma de salir de aquí. ¿Eh? Cuidado, chicos, nos atacan. ¿Eh? A mi Dino Daga le ocurre algo. A la mía también. Han empezado a convertirse en fósiles. Todo empezó cuando las utilizamos contra esas plantas alienígenas. Eso quiere decir que cuanto más las utilicemos, menos energía les quedará. Pero las necesitamos para salir de aquí. Solo las utilizaremos si nos vemos obligados. Hay que ahorrar energía para ayudar a Dinoram. Creo que sé cómo salir de aquí. Espada de tres hojas. La fuerza vital será mía. Nunca lo impediremos como siempre lo hemos hecho. Esta vez no. ¡Basta de cháchara! ¡Sí! ¡Ataquemos! ¡De acuerdo! ¡Hemos protegido la Tierra durante 65 millones de años! ¡Así es! ¡Y no dejaremos de hacerlo nunca! ¿Si ¿Sí insistís? ¡Muy bien! ¡Debemos resistir! ¡No podemos rendirnos! más va a sucedernos en este agujero? ¿Eh? ¡Energía! La Dinodaga ha logrado desintegrarlos. ¿Eh? Se ha fosilizado. La mía también. ¿Y la tuya? Le queda algo de energía, pero no sé cuánta. Espero que sea suficiente. Me temo que tendrá que serlo. Vámonos. ¡Eres un gran guerrero, tirano! ¡Pero yo no soy más! ¡Vamos! ¡Un último ataque! ¡Utilizando todo nuestro poder! ¡Que gane el mejor! ¿Listo? Estoy lista cuando quieras. Por fin, después de 65 millones de años, me vengaré de ti. ¡Adelante! ¡Vamos! a de la Fuerza Vital! ¿Estáis todos bien? Creo que sí. No por mucho tiempo. La Fuerza Vital que Diamante Ryugo está absorbiendo hará que sea más poderoso que nunca. Deberíais agradecerme que os brinde esta oportunidad. Estáis a punto de presenciar la mayor demostración de poder que jamás se ha visto en la Tierra. El poder de Diamante Ryugu. ¡Eso ni lo sueñes! Siento la fuerza de la Tierra en mí. Dentro de poco seré infinitamente poderoso y dominaré el universo. Dino Rampa, aguanta. Voy a intentar utilizar mi dinodaga para darte fuerza para romper la bóveda. Es nuestra última oportunidad, debe resultar. Por la Tierra. Dino Poder. ¿Eh? no le queda energía está fosilizada de nuevo ¿Eh? oh, gracias Dinoran, por darme la fuerza que necesitaba para destruir la tierra ¡Ja, ja, ja, ja! es el momento que estaba esperando ¿Qué es esa nube roja? ¿Qué está haciendo? Muy pronto lo sabremos, seguro. Cuando mi nube de fuerza rodee completamente vuestro mundo, la vida en la Tierra dejará de existir. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Tiene que haber algo que podamos hacer. Eso espero. Las Dinodagas. Pero ya no funcionan. Quizá no lo han hecho porque no lo hemos intentado lo suficiente. No te entiendo. Piensa en los peligros a los que nos hemos enfrentado y en todas las veces en que la única razón por la que hemos sobrevivido ha sido por la fe que teníamos en las Dinodagas. Los antepasados que crearon a los Dino caballeros y las Dino dagas querían proteger a la Tierra para siempre. Tuvieron que asegurarse de que las Dinodagas no se quedarían sin poder. Lo que quiero decir es... Que si utilizamos el poder de la vida que llevamos dentro y tenemos fe en nuestras fuerzas, volverán a funcionar. Creo que tienes razón, Kaito. ¿Recordáis lo que Tirano nos dijo cuando nos entregó las dagas? Kaito, Rina, las dinodagas ahora son vuestras. Son símbolos de la confianza que tengo en vosotros. Y de la fe en nuestra amistad y en vuestra determinación de proteger la tierra. ¿No lo veis? Hay que tener la misma fe en nosotros que tenía él. Tenemos que ser más fuertes y estar más decididos que nunca a proteger la Tierra. Yo solo no puedo. ¿Estáis conmigo? Intentémoslo. ¡Dino dada, ¡Dino, dada energía, energía por, por los antepasados! antepasados! ¡Dinoramp! ¡Es libre! Ahora ya da igual, estúpidos. Es tarde. La Tierra está acabada. A Dinoramp apenas le queda fuerza vital. Ni tampoco a vuestro precioso planeta. Hemos jurado proteger la Tierra y continuaremos luchando hasta el final. Nuestra única oportunidad es unir nuestros poderes en un solo dino caballero. Tirano, ¿estás listo? Estoy listo. Por la tierra, los antepasados están dentro de ti. ¡Por la tierra, nuestro hogar! Por la tierra, nuestra amiga. ¡Por nuestro hogar, tirano! ¡Por la tierra! ¡Por la tierra! ¡Por la tierra! ¡Por la tierra, tirano! ¡Por la tierra, amigo! ¡Por la tierra, tirano! ¡Puedes vencer! ¡Por la tierra a la que juramos proteger! ¡Defiéndete, diamante Ryugu! ¡O serás destruido! ¿Cómo te atreves a amenazarme, insecto? Es mi última advertencia. La fuerza vital de la Tierra nunca será tuya, Ryugu. ¡No me digas! <risa> Y ganaré esta batalla por la tierra, por Kaito Riki Rina y por los Dino Caballeros. <tose> Ha vuelto a su forma original. Ya no representa ningún peligro. Pero si dejo que sobreviva, podría regresar. ¡No, Tirano! ¡Espera! Por favor, Tirano, por favor, te lo suplico, no le hagas daño. Te doy mi palabra de que nunca más volverá a molestarte a ti, ni a ninguna otra forma de vida, ni de la Tierra, ni de cualquier otro lugar del universo. Por favor, Tirano, deja que me lleve a su evidencia de este horrible planeta y te prometo que nunca más volveremos a poner un pie en la Tierra. ¡Marchaos! ¿De verdad? Quiero decir gracias. Este Dino caballero tan amable nos deja marchar evidencia. ¿No es maravilloso? ¡Lo conseguimos! ¡Vencimos! Al fin la Tierra está a salvo. Pero, ¿y los otros? No debes preocuparte por los Dino Caballeros. Ahora son fósiles. Es solo una forma diferente de existir y no del todo desagradable. Es como un largo sueño reparador. ¿Verdad, Inorran? Tirano, ¿estás bien? Mm. Quizás un poco cansado. Buscaremos un bonito planeta donde podáis crecer y haceros fuerte una vez más. ¿A que os gusta la idea? ¡Ah! Kaito, Rick, Rina, gracias. Habéis defendido a la Tierra con valor. Ahora vuestro deber es enseñar a los demás seres humanos a amar este planeta y a protegerlo de los que puedan contaminar su aire, su tierra y su agua. Mientras la Tierra florezca, lo hará la humanidad no lo olvidéis. No lo olvidaremos, tirano. <ríe> sé que no lo haréis. Oh, estoy cansado. Debo reunirme con los demás, es hora de descansar. Pero estaremos aquí por si nos necesitáis. Adiós, amigos. Y cuidaos. Adiós, tirano. Que duermas bien.